de forma cómoda espalda recta mis hombros relajados poco a poco permito al cuerpo relajarse tranquilizarse y volver a disfrutar de este instante, sentir como una cálida energía tranquila, recorre mi cuerpo. Descansando mis pies, que me han llevado por tantos diferentes lugares, sentir cómo a lo largo de este año, mis pies me sirvieron por tantos distintos caminos y hoy se los agradezco con aprecio verdadero y dejo que esa tranquilidad, esa energía calientita confortadora sea como un masaje de aprecio para mis pies, mis tobillos, mis piernas. Mi espalda recibe toda esa energía. Todos los órganos internos se calientan, tranquilizándose y volviéndose a sentir confortables, en calma, relajado. mis brazos, mis manos, que me permitieron hacer tantas diferentes tareas este año. Como cada dedo es indispensable para las cosas que hice. Los aprecio, los valoro y siento un profundo agradecimiento por lo que son. Y ahora mi cabeza, mi rostro, mis oídos. Se llenan de esa misma energía tibia, confortadora. Todas esas ideas y todo lo que sucedió en este cuerpo. Se lo agradezco a este centro de comando y control. Que se relaja y se vuelve a sentir libre, liviano, lleno de claridad. libre de cualquier confusión hoy veo claramente el recorrido por todo este año con tranquilidad en paz apreciando agradeciendo y volviendo a disfrutar de lo que ha significado mi existencia estar vivo ser lo que soy con esta energía cálida Tranquilizadora. Aprecio. Por unos minutos. Dejando que el cuerpo. Entre cada vez más profundo. En ese agradable estado de calma, relajado, suave y alerta. Thank you. Yo regreso a mi centro de equilibrio, a volver a sentir al alma única, eterna, sutil. que siempre he sido y siempre seré. Esta energía consciente, el actor que ha usado este cuerpo para expresar y dar lo mejor de sí. Para descubrir y explorar este maravilloso escenario del mundo, yo el alma despierto este sentido espiritual. como si mi conciencia entrara en un estado liviano elevado de silencio natural de la más agradable luz Donde el corazón se expande, se siente a salvo, la mente completamente pura, concentrada en esta luz de pureza. De paz. Yo. Vuelvo a ser consciente. De mi propio estado original. Lo que fui. Lo que volveré a ser. Este ser tan pacífico Dulce Sabio Libre Capaz Armonioso Estable Equilibrado. Feliz. Todos los ingredientes que conforman mi espíritu vuelven. A estar en mi conciencia haciéndome sentir que soy en realidad un alma especial apreciar mis propias capacidades Respetar y valorar al alma como soy y el potencial que vive en mí, volviéndose a despertar a emerger desde el corazón, haciéndome sentir tan diferente, con una satisfacción espiritual, como si el polvo de la conciencia que se acumuló con la tristeza, la ira, se desapareciera con la luz de este estado elevado, de quién soy yo en realidad. alma tan especial, como si pudiera realmente sentir en mi corazón todo el potencial que vive en mí, lo que soy en verdad, que nada ni nadie puede cambiar. Identidad eterna. Esta alma. En equilibrio. en felicidad y disfruto de reconocer la naturaleza original de mi ser como si mi corazón se abriera y me mostrara su luz verdadera. El estado natural. Original. Del alma. Una belleza única. Que no logro entender al cien por ciento pero que voy sintiendo experimentando y descubriendo con cada experiencia Como si el espejo frente a mí, en este lugar de pureza, me fuera mostrando una a una las facetas de mi ser. El alma, con cada cualidad. brillando de forma tan especial En este estado agradable, con toda esta fortaleza que trae la experiencia de sentirme de nuevo en lo que soy, puedo observar esas cargas que han dado arrastrando este año esas situaciones esos rasgos de personalidad que ya no quiero volver a tener que han sido bloqueos y que han causado sufrimiento este año como un viejo zapato que aprieta. Y que no sabía cómo soltar. Pongo todas esas cargas. Todos esos bloqueos y obstáculos. Que me hicieron sentir pesado desanimado o triste este año. Todos esos zapatos viejos en una sola maleta la maleta que ya no voy a seguir cargando. Hoy, aquí, ahora, saco de mi corazón todas esas cargas emocionales, viejas, del pasado de las situaciones no agradables de mi propia naturaleza y humor que ya no quiero volver a sentir en esta enorme maleta La cierro con candado y entrego todas esas cargas al Ser Supremo, sintiéndolo como el padre más dulce y protector. como el guía que me enseña a soltar, a ponerle un punto final y juntos en el fuego de amor puro, de amor intensamente espiritual. Quemamos esa maleta hasta que no quede rastro alguno del pasado. Y con cada zapato viejo, cada carga emocional que se queme, mi corazón se va alivianando, el alma se vuelve a llenar de luz. Como si una nueva brisa volviera, trayendo buenos augurios en el corazón. la livianes la limpieza, mueve una nueva energía, fresca, liviana, renovada, dejo que el amor como un fuego volcánico queme en el corazón todas esas cargas hasta la última que ardan en este fuego de amor liberándome completamente Luego de este ejercicio, voy a llevar mi atención al silencio, a un profundo silencio, aunque el mundo externo me atraiga, Voy a retomar las riendas de mi mente a un dulce silencio donde puedo sentir la esencia del ser, la paz. Suave, tan dulce, pero además sanadora. Paz. Al dejar la mente en silencio. Dejo de querer pedir a Dios y me abro a recibir tomar en total paz Thank you. Este silencio que me conecta con la esencia se hace dulce cuando conecto con la fuente, con el ser de luz, con el ser supremo, la fuente de amor, de paz sabiduría aquello es un encuentro sutil no me esfuerzo es tan fácil como cuando uno se abre a recibir los rayos del sol contemplar en paz la esencia me hace recibir sanar y soltar todos los soportes limitados, ser libre, con fe. agradable es el silencio cuán agradable es de forma natural reconectar con esta chispa de luz que es el alma y soltar a las personas las cosas, posesiones y ser sencilla sencillo solo soy alma de luz yendo hacia la luz volando libre Soy solo Desde este estado Emano sutilmente Ondas de paz De luz De amor Soy como un faro energía me visualizo dando esa energía primero a mi familia dando luz dando paz a cada alma de mi familia The only Una vez que emití esa paz, amor, bienestar para las almas con las que convivo, voy a seguir enviándoles aquellas almas con las que interactúo cotidianamente. Pueden ser colegas vecinos, gente cercana, envío paz, visualizo a cada uno envuelto en esa energía,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 Y así extiendo el corazón y esos buenos deseos para el lugar donde vivo, para todas las almas que conviven aquí. Un gran abrazo. y así luego extenderlo al planeta visualizando que esta energía envuelve el planeta el planeta es un regalo en las vibraciones de paz de luz y voy a terminar con esto que es el último lunes del año y esa, lo que salió es acerca del amor para terminar el año así dice el amor no nos puede hacer dependientes. El amor debería ser tal que haga crecer nuestra sinceridad, nuestra verdad. Porque es la sinceridad la que muestra qué es amor. El amor verdadero nos muestra qué es la sinceridad. Pero para liberarnos de la dependencia un amor que es falso, Deberemos experimentar la plenitud y la dulzura de un amor que es verdadero. Es decir, reemplazar el veneno con néctar. Así te va a ser fácil reconocer lo indigno que es un amor falso. No deberíamos aceptar cualquier amor que surja en nuestro camino aquí, allá o en todas partes. Si alguien quiere darte amor, primero observa, ¿qué clase de amor te está ofreciendo? Y tu intuición debería captar rápidamente, ¿qué clase de amor es? Para experimentar lo que es el amor verdadero, deberíamos preguntar, ¿mi corazón está limpio? ¿Es sincero? ¿Está abierto? Y si no es así, aún está roto y no va a poder experimentar lo que es amor verdadero. Um.